¿Cómo están? Espero que estén súper bien el día de hoy. Hoy les traigo un video de un caso muy interesante y muchos me han estado etiquetando para que hable de este caso tanto en Instagram, TikTok, Facebook, en todos lados, porque estos videos ya andan rondando por todas las redes. Ahora, de una vez les aviso que los jumpscares o scare jumps de este este caso están, están interesantes, ¿ok? Entonces, bueno, nada más se los pongo ahí porque ya saben que a mí no me gusta poner de que de repente pongo la imagen así de que asuste, pero este caso está lleno de esas, de esas cosas, así que bueno, yo se los advertí de una vez. Y bueno, este es un caso de una persona que aparentemente está sufriendo actividad paranormal debido al espíritu... De alguien de su familia Ok, vamos a hacer esto Lo vamos a desmenuzar en unos minutitos Más adelante, pero bueno, recuerden que Antes de irse, antes de continuar con este video Suscríbanse para que cada que yo suba Video, pues YouTube les notifique Y para que Chuck, nuestro fantasma amigable No tanto como Casper, eh, Pues no vaya a sus casas y le jale los pies Así que yo les recomiendo que se suscriban Y también recuerden que tengo Instagram, Facebook, Twitter Y TikTok, todo va a estar aquí apareciendo O hay un link directo En la cajita de descripción de igual manera, si ustedes tienen una historia paranormal que me quieran enviar para la recopilación que hago cada 15 días, de contando sus experiencias paranormales, también está un medio en la cajita de descripción. Y pues, bueno, ¿qué les parece si empezamos ya con este caso? Adelante. Ok, estos videos, eh, a pesar de que me etiquetaban y me etiquetaban en este caso... Eh, yo ya lo había visto ya desde hace un tiempo Porque realmente el primer video viral que se le hizo a Diego eh, Esta es su cuenta, porque luego me dicen que por qué no pongo su cuenta la cuenta es, así lo pueden encontrar tanto en Instagram y en TikTok como Diego Speakers o Spikers. Eh, así lo pueden encontrar como se los estoy poniendo aquí. Pero les digo, el primer video viral que se le hizo fue, me parece, a finales del año pasado. Que es este que vamos a estar viendo en pantalla. No es necesario tanto que escuchemos lo que dice. Eh, simplemente está diciendo que le compró un castillo, eh, pues estos como armables a su hija. Y pues lo que pasa ahí es por lo cual se hizo viral este video que tiene como casi, casi 15 millones de reproducciones. Les digo, esto ocurrió el año pasado, finales de 2021, más o menos fue cuando empezó con con estos videos. Ahora sube un par de videos más desmintiendo lo que la gente dice de que es falso, eh, pues sí, de que está armado y demás. Vemos que se ve ahí claramente eh, una figura eh, como de alguien parado. Cuando se acerca pues ya no hay nada. Hay varios videos eh, sobre eso. Y además dicen eh, las personas que están viendo sus videos. Que por la ventana se ve que ahí está alguien asomado, lo cual es técnicamente, bueno, más bien, no técnicamente, es imposible que alguien esté asomado por fuera de la ventana. Ya que él demuestra que está viviendo en unos departamentos y que está en el quinto piso, se acerca a la ventana y pues se ve que efectivamente pues no hay ni donde se paren para eh, que alguien se alcance a asomar, por lo menos pues de afuera hacia adentro, ¿verdad? Hay unos cuantos videos más, ya que él comenta que se muda de casa y que deja el castillo que le compró a su hija ahí en, en esa casa, o sea que ya no quiere saber nada porque desde que llegó el castillo ahí fue cuando empezó todo, ¿ok? Entonces bueno, ya está en otra casa, cuando ocurren, o sea, sí, vuelven a ocurrir este tipo de cosas, o sea, vamos a ver dos videitos que ocurren ahí, antes de seguir con lo demás Adelante Y como les digo Nada más cuidado con Los jump scares, Scare jumps Whatever Vamos ¿Quieres es cuarto? Sí, hágale, hágale ¡Uy, marica, venga! ¡Qué rápido! ¡Marica! ¡Perro, lo grabé! ¡Gingero, lo grabé! ¡Venga! Mi hija, cuando le ponen princesas No copias de nada ¡Luciana! ¿Cómo Chana, Chana, cojalas. Ellos se mudan de casa, pero pues eso no hace que se termine la actividad que hay. De hecho, al contrario, al parecer, como que se vuelve un poco más fuerte. Ahora podemos ver que está muy ligado. Primero era al castillo y ahora es a una cobija en especial. Que se ve que la cobija, pues de repente, eh, esta misma como figura. Se hace, eh, la que se hacía pues en el castillo, ahora se hace por acá afuera, pero siempre es con esa cobija por, eh, pues, por alguna extraña razón. Ahora, después de unos cuantos videos de que pues lo despiertan ruidos en la noche, de que pues se ve que están tratando de abrir puertas y cuando la abre pues no hay nada adentro, que se ven manos, que se ven figuras por toda la casa. <risa> que le o sea aparentemente su mamá le dice que tuvo una una hermanita incluso muestra una foto donde se ve que él era el hermano menor es decir que su hermana pues era mayor y pues yo quiero suponer que, que pues murió porque dice tuve tuve una hermanita y pues no le habían dicho como que no no le habían contado a diego y pues ahí hace la unión de que efectivamente el espíritu que está ahí en su casa que se ve y demás eh, pues está con los juguetes de su hija y demás porque pues murió siendo pues una niña Ahora aquí eh, como que de repente no me cuadra que si murió siendo una niña De repente la silueta que hay, que se forma pues con la cobija es como de un adulto Es de una, o sea, no se ve así como que la cosita así sino que se ve de una persona adulta eh, pues nada más eso, ¿verdad? Es ahí cuando no me quedaba muy claro si había muerto de niña o grande Porque pues se ve la figura grande Pero sin embargo pues anda jugando pues con los juguetes, obviamente, de, de niña Ahora, como les digo, estaba ligada a esta cobija Llega un momento en donde Diego dice, ¿saben qué? O sea, sí si será muy mi hermana, sí si estará aquí, lo que ustedes quieran Pero pues esto ya no me gusta Porque pues cada vez que que grabo se pone peor y esto se va haciendo más intenso cada vez más entonces agarró sus cosas lo que pues o sea lo que era de su hermana porque al parecer la cobija le gustaba a su hermana en vida y también tenía un collarcito entonces todo lo mete en una caja y lo tira al día siguiente donde tira esas cosas la pues es como un lote baldío donde lo tiro pues aparece todo quemado y solamente encuentra lo que era el collar digo obviamente es más difícil que un metal se queme a pues un pedazo de tela bueno, entonces bueno, pues ahí como que ya, se, se desapareció la cobija y se terminó el problema de la cobija pero compra otro castillo que se parece al de los primeros videos porque dice que, bueno, pues, pues le puede gustar el castillo, ¿verdad? Que no tengo idea por qué tendría sentido deshacerse de la cobija, pero comprarle otro castillo al mismo espíritu. Y obviamente, pues siguieron ocurriendo cosas en lo que fue el castillo, siguen pasando cosas. Hasta hay un video donde dice que nunca había visto como en sí a su, a su hermanita que se llama María, eh, tan nítido, tan así, tan perfecto. Que es cuando está enseñando unos juguetes de su sobrina. Y ahí se ve que de repente una carita de una niña se asoma. Le llaman, o sea, le llaman por su nombre, quiere grabarla como más de frente y desaparece. Fíjense, pero regalo que le dieron a mi sobrina. Hasta la comita, el perrito tiene, Qué chingada. ese fue uno, un video más o menos viral bueno, sí, viral, tuvo como 7 millones de reproducciones pero el que anda rondando por todas las redes es el siguiente ¿qué les parece si primero lo vemos y después lo comentamos? María María Amy. Ok, este es el video que más viral eh, se le ha hecho últimamente Cuenta con 12 millones de reproducciones Es el que mucha gente ha descargado y subido en otras aplicaciones Bueno, sí, bueno, en otras redes pues eh, Porque también me han etiquetado mucho en Facebook y demás Se supone que la niña, como es un espíritu de una niña pues es lógico que esté como pegada con su sobrina, porque incluso él dice que debido a toda la actividad paranormal que hay en su casa, pues que su hija ya no vive pues ahí con él, ¿ok? Entonces ya, eh, no está. Entonces, eh, al parecer su hermana, el espíritu de su hermana, pues ronda mucho alrededor de lo que es su sobrina. Y vemos este video donde está la sobrina claramente bien dormida en su cama y está alguien parado ahí en su cama, riéndose y con la misma cobija de siempre. Cuando se acerca pues obviamente se cae la cobija como ya lo hemos visto en otros videos y trata de despertar a su sobrina. Hay otro avistamiento más y eh, pues bueno, obviamente pues nos muestra cómo es que no puede haber nadie escondido, no puede... Eh, pues sí, nadie como que estar en un cajón es como si me sale una mano de aquí y pues yo abro y pues obviamente no hay espacio para que alguien esté aquí escondido que me haga la finta de que, ay sí, eh, aquí estoy o lo que sea, ¿verdad? Eso es lo que él muestra en cada video y sí, yo estoy de acuerdo, o sea, es muy imposible que, que pues salga una mano o una cara de repente cuando un mueble está pegado a la pared o lo que sea o sea, yo, yo lo entiendo perfecto y eh, les digo, la única inconsistencia que yo veo es que pues, les digo, eso de la COVID de que de repente se ve como un adulto y... es una niña. Y bueno, a pesar de que los videos, les digo, tiene muchos de estos de, de que te asustas y demás, de repente cuando salen las cosas me, me gustaron muchos de ellos. Yo, y no... Si Diego ves esto, yo no no es contra ti, o sea, cero no más, todos analizando tu caso para mí es un ARG muy bien hecho al estilo de otros ARGs que hemos visto ya, si ustedes no saben qué es un ARG básicamente es una historia creada alrededor de elementos reales ¿cómo? es eh, pues una historia que yo me invento alrededor de cosas que ustedes ya conocen, por ejemplo algo que pasa en este cuarto o algo que pasa en mi casa o cosas así ok, entonces es un ARG o bueno, para mí es un ARG muy bien hecho y les digo, tiene escenas que están mejor hechas que las de actividad paranormal de las películas de actividad paranormal entonces, bueno, eh, su último video lo subió exactamente hace 19 horas entonces esperamos a ver qué resolución le da a este caso y eh, pues mucha gente comenta de que es falso y muchos que son verdaderos, o sea, ahora sí que ya saben que a mí no me gusta como emitir así como que sí, sí es verdadero o oh no, es falso, es falso. O sea, yo digo mi opinión y les doy a ustedes que ustedes me, me escriban qué opinan. Si es cierto, si es falso, qué cosas le ven verdaderas, qué cosas le ven falsas. Y pues finalmente es un caso de internet. Entonces nosotros sabemos cómo se maneja el internet Pero aún así me gustaría mucho leer sus comentarios. Y de igual manera pues ustedes ya vieron... Y su usuario, por si lo quieren seguir en TikTok o en Instagram, pues ahí se los dejo. Ahí pueden ver todos sus videos. Y pues bueno, después de ahí subió unos cuantos videos más como de terrorcito. Así ya saben tipo de no veas esto mientras estás solo, o cosas así. Entonces, pues bueno, me gustaría a ustedes que me dijeran qué opinan. Y yo aquí los estoy leyendo. Y bueno fantasmitas, esto ha sido todo por el video de hoy, espero que les haya gustado, cuéntenme si ya lo habían visto y demás, Se los estoy leyendo a todos dándoles corazoncito a los primeros comentarios que lleguen en cuanto subo video y cada que me meto a revisar pues también contesto unos que otros. Y bueno, los quiero mucho, nos estamos viendo al siguiente, les mando mil besos y nos vemos al siguiente. Bye.